Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Judith Naidorf. Soy una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo Ciencia Social Politizada. Este año cumplimos 10 años de existencia. Nos hemos ido renovando, ha ido cambiando la gente eh, que coordinaba el, el grupo y los integrantes. Pero bueno, les voy a contar ahora lo que hemos hecho en esta última etapa, en estos últimos tres años, que han sido años particularmente extraños y difíciles, eh, no solo por la pandemia, sino que al inicio del año 2020, hemos perdido una de nuestras integrantes, eh, no sé si decir principales porque todo el mundo es principal, pero alguien muy querido, este, de eh, Honduras, eh, este, Claudia Iriarte Cárcamo, y bueno, eso ocurrió en simultáneo con que habíamos eh, obtenido por concurso el dictado de, de un seminario virtual muy importante para nosotros, que también reflejaba los resultados de nuestras investigaciones realizadas en los años pretéritos, el curso que se dictó en plena pandemia, se denominó Movilización del Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades en América Latina, ella era una de las profesoras titulares del, del seminario, eh, no pudo empezarlo, falleció una semana antes. Eh, lo dictamos eh, en su nombre y en su honor con el equipo. Tuvimos una recepción muy buena. De parte de Claxo, el seminario iba a ser dictado en el mes de septiembre, pero dada la pandemia y la necesidad de la gente de estar vinculada online, nos propusieron dictarlo mucho antes y, y así lo hicimos. Es decir, que en plena pandemia y nosotros también ajustándonos eh, sobre nuestras particularidades de, de vida, le eh, pusimos mucho, mucho cariño a, a ese, a ese a este seminario. Hemos tenido muchísimos estudiantes eh, de, de todas partes del mundo. Eh, hemos llevado a cabo muchos videos eh, eh, algunos de los cuales los van a ver en, en las fotos que se intercala en esta presentación, como el, el, el que hicimos con Judith Sutz o con Sheila Slatter, eh, seminario, digamos, materiales este, excelentes que se dictaron en ese seminario y que ahora están disponibles eh, en el observatorio eh, PDTS, que es el observatorio una de las, de las instancias donde pueden ver algunos de nuestros trabajos, observatorio PDTS, eh, punto blogspot Bueno, hemos hecho muchísimas actividades eh, durante estos años, muchas de ellas, eh, la mayoría de ellas virtuales, hemos dictado seminarios en conjunto en Colombia, en Brasil, eh, nos hemos vinculado con eh, sindicatos docentes, eh, hemos trabajado muchísimo con el Sindicato de Docentes de Perú, tanto el Sindicato de Docentes Universitarios como eh, el Sindicato de, Único de Maestros de, de Perú. Eh, lo mismo junto con eh, colegas de, de otros países, en el caso del Sindicato también eh, de Argentina, hemos participado eh, en en los debates y en, en la presentación eh, de, de, de la revista de, de, del sindicato este, de OSUBA, eh, eh, CONADU, perdón, eh, donde hemos, eh, digamos, este, problematizado la transformación del Provincia por el CDUN, que es un, una nueva forma evaluativa. En términos de la evaluación hemos llevado a cabo también muchísimas actividades, este, hemos colaborado con la edición de un libro que va a salir prontamente de las Métricas, también otro libro que ha participado eh, Claxo a través de Laura Robelli y Pablo Gomaro, un libro editado en Córdoba en el cual hemos eh, también participado y colaborado tanto como evaluadores como este, como eh, escritores de uno de los artículos de, de la revista. En México hemos tenido la oportunidad de, de participar, varios de nosotros, eh, en las actividades de, de las ODS. También hemos participado en las muchísimas actividades virtuales de FOLEC y en México en la actividad presencial de FOLEC donde hemos este, estado activamente muchas, muchos, muchos miembros del equipo, y eh, también contarles que nosotros estamos en este momento, después de 10 años de trabajo, llegando a lo que llamamos la segunda generación de miembros del equipo, Algunas, algunos de ellos van a, van a participar y van a ser parte de la coordinación, de, de nuestra postulación próxima a, a, a la nueva convocatoria de grupos de trabajo. Vamos a estar este, trabajando con recientes graduados eh, graduadas eh, eh, de doctorado, eh, y esto también es muy importante para nosotros. Las ponencias presentadas en México, por ejemplo, han sido deliberadamente ponencias cruzadas, es decir, eh, escribía eh, un argentino con una mexicana o este, uh, alguien de, de, de otro de los miembros de, de nuestros países, miembros del GT, con alguien de, de otro país. Para nosotros es muy importante establecer los vínculos, así como nosotros, la primera, ¿no? la primera generación, con Ricardo Pérez Mora, con Ivanismo Monfredini, tenemos ese, ese, ese vínculo hermanado, en nuestro caso hace 15 años, eh, previo al GT, que dieron al origen al GT, y ahora toda una nueva generación, eh, que, que está apropiándose de ese, de ese grupo de, de trabajo. Eh, también eh, hemos llevado muchísimas actividades eh, de escritura, de trabajos conjuntos, de coordinación. Hemos coordinado varios dossiers. En estos tres años hemos, eh, hemos eh, coordinado el dossier de la revista Ecos, el dossier de la revista Pesquisa Educa, el dossier eh, del, del, de la revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, que coincidió con los 50 años de la revista y hemos obtenido, hemos tenido la posibilidad de uno de los miembros del GT, Gustavo Fishman, ha participado de manera presencial con nosotros en la presentación de este dossier, en el que participaron muchos miembros del GT de, de, de los distintos países que conforman el, el mismo. Asimismo, eh, hemos participado, bueno, como, como planteaba anteriormente, en, en, en la coedición de, de las métricas y de... Eh, muchas otras eh, actividades eh, presenciales y virtuales en las, que, en las que hemos trabajado. Bueno, la idea es siempre generar un impacto en, en las políticas científicas locales eh, e internacionales. Miembros de nuestro GT han participado en las discusiones y la elaboración y la revisión de los proyectos DORA. Eh, en actividades ligadas al, al acceso abierto, a la democratización del conocimiento. Siempre estamos procurando, además de escribir y contribuir con, con nuestras actividades académicas, vincularnos con, con funcionarios, con sindicatos, con personas que están pudiendo eh, intervenir en la realidad desde, otra, desde otro lugar. Y, y bueno, como siempre, eh, este, participando en todo lo que, lo que Claxo nos, nos convoca. Eh, he tenido la, la oportunidad de, de participar en muchísimas actividades de, de asimetría este, y otras actividades en las que Claxo me, me, me, y nos convoca. Eh, y, y bueno, siempre este, sabiendo que la única, la única solución es este, seguir trabajando en esta ciencia social politizada que es aquella que se compromete con la transformación de la realidad y que no entiende a la academia y a la ciencia como un espacio de, de puro ego, sino como un espacio verdadero de transformación social.